cachesatepa Jesús iba Momachtique, y te de Judea, iba ompa o mocaske canaske iba o quien bautizaro mi que Juan no eske o bautizar bautizaros toca y te de non, te encaske y na de Salim, porque onpa o catca iba mieke que gente te hoyaya y Juan, iba ye o quien bautizaro vaya, y te chejo Juan allamo o quien el y cuáco sé que me hemos de Juan o pensamos las tataranamiki y van siguiendo de kenix enig se muy orchipavas y navak dios. Y cuáco o que Juan, la marchti, no sé a qué y que ne lado de canwell ya de Jordán, de tener huarte o de estar pobre, la autisaroba, y van yo pechía vi que Juan o que no enkilí, sé traga tl amo ver si traga la dios amo que navatía mag chiva. Y me va mismo un nechcaque, un nechilve, ni mochinet ni Cristo, sino Dios un nechfatitanque antes de vivir sin Cristo. Cambuna mi tía, el novio caque y en gastan novia, y ve yo ligne y novio, pague su atlavel y cualquiera que tapova novio, y con él no hice, haz que ni pague porque ni gancaque en Jesús. Y yo cachimo güey chistías, y vanés ni temo tías, ayacmo ni güeyititos. Se nos valla de isvigas, Amúnka ye, porque yegantuk, y paktlaga, tlapova, tlnunka, y pero ilvigak, a que se que me ye, lleguen porque que se lleguen a que se lleguen la pova de lleguen que se Pero te no se lleguen a que se a que se que se lleguen que y a que se que te que y se pero que que que que que que te que que los negros en Dios te estapó porque en Dios, los que te que aquí que te y que no aman, los que te en Dios más que te aman, que te aman, y, y va, o que te aman, los que te aman, los que te que te aman, los que que que que te que que se que te que que